Hola amigo, amiga craneana, tenemos una gran noticia. Vamos a ir a San Luis Potosí este día 4 de mayo y vamos a estar en el Rockabilly del Centro. La de otras bandas, ¿no? Va a estar Maverick. Ah, son chidos, son bonitos, ¿eh? La banda de casa, Rapsodia. Rapsodia. Ah, eso es buena onda, ¿no? sí, ese Rapsodia. Vamos a sí. nosotros, ¿no? Craño. No, no, no. No, no, no, Aparte mis hijos esas enchinas y harta comida bien sabrosa después para bajar la jarra de veras va a estar chido, no fallen parte de cerca de ahí va a estar un evento de unos balurs que vendieron por ahí está también entonces no fallen, nos espera San Luis. y estate pendiente porque vamos a tener unas promociones para ti bien chidas, ya te contaremos después, ¿vale?